¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Si me ven igual que en el video anterior es porque básicamente grabé uno después del otro Ya se la saben Pero bueno, el día de hoy les traigo otro caso muy interesante Sobre unas personas que compraron una casa que fue construida más o menos en 1920 O sea, ya tiene muchos añitos Y descubrieron cosas raras ahí adentro Así que, ¿qué les parece si sí, vamos a ver de qué se trata? ¿Qué encontraron? Cómo se va armando todo este misterio Porque pues la verdad sí está raro Y es una casa muy antigua Y generalmente las casas antiguas tienen cosas raras escondidas Porque bueno, eran otros tiempos, otras épocas, otras creencias Y bueno, uno no sabe nunca, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse Si no choca el fantasma que sale de ese closet que están viendo por aquí Pues va a ir a sus casas y les va a agarrar su mano Ustedes no van a tener control de su mano Y les va a poner ahí para que se suscriban Chuck dice que diga eso, no yo, ¿ok? Son ideas de él. Y bueno, recuerden que también tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok en todos lados. Estoy activa, de hecho hoy subí en todos lados, así que pueden ir a checar otros posts en otros lados, más contenido, más demás. Y recuerden que ya empezamos de nuevo con los cuatro videos a la semana, así que este es el primero de esta semana. Pero bueno... Vamos adelante ya con este video Recuerden que los quiero mucho Ahora sí yo no estoy haciendo intros tan largas Porque mi nombre es María José Pero mi apodo es Intros Largas Así que adelante con este video Ok fantasmitas, este caso está en inglés Y realmente ponen pura musiquita de fondo en sus videos Así que no tiene mucho sentido que escuchen el audio Así que pues yo se los voy a estar relatando Si ven textos ahí yo les voy a poner Bueno, más bien yo les voy a decir de qué se trata Pero bueno, básicamente es este cuenta llamada Ghibi TV ¿Por qué Ghibi Son dos personas, es una pareja que es la que está subiendo estos videos, como pueden ver pues ya van casi para los 900 mil seguidores, 6 millones de me gusta hasta ahorita y realmente es que no tienen muchísimos videos han de ser unos 15 videos los que tienen y con eso ya van casi para el millón de seguidores en TikTok ¿Por qué? Obviamente pues por la razón del contenido de su video, el cual pues está extraño, esta pareja me da la impresión de que se dedica a comprar casas muy antiguas o muy dañadas, repararlas y pues yo creo que volverlas a vender, habitarlas, rentarlas, no tengo idea. Entonces es por eso que llegan como a esta casa, les digo, de 1920. Entonces los primeros videos eh, podemos ver... Realmente es que solamente se tratan de eh, cómo era la casa, cómo estaba, qué era lo que le querían cambiar. Se ve que están destruyendo unas cuantas paredes de la casa, que el baño y demás. Pues parte de su, de su pues sí, planeación de cómo van a reconstruir la casa. Realmente esta casa no se ve tan mal. O sea, simplemente se ve, pues, vieja, anticuada, pero pues no se ve tan tan usada o tan fea, pero bueno podemos ver aquí unas cuantas imágenes de ellos quitando todo así, piso eh, paredes eh, baños y demás, hasta ahí el video totalmente normal y ellos pusieron en la descripción, compramos una casa de 1920 y pues la van a remodelar, muy bien, todas bien hasta ahí, el segundo video que vemos es que mientras ellos están en las reparaciones pues están quitando paredes y levantando el papel tapiz de, de las paredes y demás vieron que hay una puerta secreta que está como bien sellada está tapada de cierto modo que a primera vista no se alcanza a ver hasta que le buscaron fue que encontraron y les costó un poco de trabajo abrirla ya saben que en estas cuentas les encanta hacer la emoción de que apenas están abriendo la puerta y ahí se corta el video para que pues vean el siguiente video entonces en el siguiente video vemos que ya por fin abren la puerta y realmente es que ese, ese pedacito de cuarto puede ser como una bodellita o un mini closet porque topa con las, con las escaleras, entonces realmente nada más es así como tal cual vivía Harry Potter, así, ese tipo de, de cuartito es lo que hay ahí abajo. Lo curioso es que hay un ganchito colgado en la pared y ahí hay una bolsa. En esa bolsa encuentran esta Biblia que se ve súper, súper antigua, llena de, de otro tipo de, de papeles. Pero podemos ver que curiosamente tiene algunas páginas arrancadas donde están, pues ya saben, estas imágenes religiosas y les arrancaron como la cabeza y tienen varios papeles. Esto no lo muestran bien qué papeles tiene ahí adentro, simplemente se ve el libro, les digo, súper antiguo. Se ve como de estos que usan los padres, o sea, no es como cualquier Biblia que venden ni así, o sea, se ve como de pasta más dura. Como de libros antiguos, se me figura así como de los libros que hay, por ejemplo, eh, la película de Robin Hood de Disney. Así. Total. Ellos dicen, ¿saben qué? No, nosotros no queremos este cuarto aquí y lo destruyen por completo. O sea, ya no hay cuarto. Pero se ve ahí bien la estructura de cómo, de cómo estaba. En algunos países se acostumbra a tener un ático. que es un ático? Es un espacio que hay entre el piso de arriba... Y el techo, es un espacio que a lo mejor no siempre está como adecuado a algo como para que ahí duerma alguien o algo yo creo que más bien lo utilizan como cuarto de los tiliches, diríamos, aquí en México. O sea, de que, a ver, la Navidad, ¿dónde lo ponemos no Pues está ahí arriba. O sea, todas las cosas que no se van usando lo van guardando ahí arriba. Entonces, pues se va llenando de polvo, eh, a veces hay animales, ahí bichos, arañas y demás y demás. Entonces, ellos van a checar lo que es el ático. Y ojo, aquí no muchas veces tan, eh, tiene como acceso tan fácil, tienen que, pues... Sí está la puertita, pero tienen que poner una escalera, bajar y bla, bla, bla. Entonces, así es como llegan al ático de esta casa. Cuando dan la vuelta hacia la cámara, se ve que lo que encuentran ahí es como una maleta, también se ve súper antigua, que está ahí arrumbada, llena de polvo. ¿Por qué? Pues porque a simple vista pues vemos que lleva muchísimos años ahí. También vemos así de rápido que hay cosas colgadas en, en lo que es la, la pared, en, lo, en los ladrillos. Hay como una mantita morada ahí. Pero en esto no se fijan, o sea, como que lo dejan pasar, porque por pues, lo más impactante ahorita es esta maletita. Ahora, lo que encuentran en esta maleta es un poco más inquietante que lo que encontraron de la Biblia y demás. Porque bueno, una Biblia tú dices, bueno, pues es una Biblia, pero que encuentran un osito de peluche, eh, unas figuras también religiosas como quemadas... Y lo más preocupante es que encuentran como una cajita, al parecer tiene una tela, lo que a mí me, se, me, se me figura como, como si fuera una prenda de alguien y una cruz como amarrada, hecha, lo que dicen que es como parte de un ritual realmente lo que encontraron ahí. Afortunadamente ellos no son como yo, ellos sí traen guantes para agarrar estas cosas y eh, pues dicen no, pues es que tenemos que sacar esta maleta de la casa porque quién sabe qué sea, les digo, es como una prenda, una cruz hecha así tal cual como con palos, o sea, no, no bien hecha, y todo lo vuelven a guardar ahí y dejan la maleta en el mismo lugar. Pero bueno, mientras más tiempo pasan en el ático, se dan cuenta de que hay más cosas, sobre todo entre paredes. Lo siguiente en que encuentran es un, un espejo que también se ve súper viejo, casi ya ni se refleja el hombre ni nada cuando está grabando, y cuando quitan el espejo se dan cuenta que hay más cosas, o sea, como si hubieran quitado unos cuantos ladrillos de la pared o los hubieran aflojado para ahí esconder cosas. Porque también encuentran una cajita, quitando el espejo que estorbaba un montón, encuentran una, una cajita. En esta cajita es de cartón, la abren y tiene un montón de artefactos que... Digo, sí se me hacen antiguos, pero no tantísimo como de 1920, o sea, sí se ven viejos... Pero esta caja ni siquiera se ve como tan, tan antigua, ni tan tan sucia. Y los objetos se me hacen como muy random, ellos ni siquiera saben que es tan poco. Ok, recuerdan la mantita eh, que les dije, la, la morada, que aquí me confundí un poco. Realmente es que según yo es el mismo espacio donde estaba el espejo y ahora se ve que quitan la, pues, la, la cobijita. Y cae una foto, un pedazo de foto que está así como, como roto, que es una foto muy antigua, blanco y negro, de las que se tomaban antes. Los ojos de un señor están tachados y ellos comentan que los ojos de los niños están raros, están como volteando hacia todos lados y pues se ve, se ve raro. Preguntan si tal vez esta sea la familia que vivía antes de que ellos compraran la casa. Ahora, recapitulando un poco, recuerden que encontraron. El cuarto secreto, lo destruyeron, ahí encontraron la Biblia. Suben al ático, encuentran eh, la maleta que está llena de objetos raros, también encuentran el espejo y cuando suben eh, se dan cuenta de que algo raro está pasando porque de repente encuentran como acomodadas cosas diferentes y eh, como que de repente les avientan cosas y así como lo están viendo en, en este video, como que algo cae. Esto que ven ustedes no creo que sean orbes A mí se me hace que es más bien polvo que ellos están moviendo Y que con el flash se hace así La siguiente cosa que encuentran, les digo Yo no sé por qué mientras van quitando eh, Pues no van descubriendo más cosas Porque cuando quitan algo como que no se ve O no alcanzo a percibir si son diferentes partes Porque el ático generalmente es así como un triangulito Entonces mientras más van bajando el triangulito No sé si me voy a entender Encuentran más ladrillos quitados y más cosas ahí eh, esta ocasión encuentran una caja de madera que está cerrada y obviamente para abrirla tienen dos opciones Romperla a golpes o encontrar la llave, lo cual pues deciden esperar a encontrar la llave Pero está como llena, pues sí está tallada, tiene un pentagrama también y sin la llave pues definitivamente no la pueden abrir Ahora aquí se me hace algo muy curiosito porque casualmente... Estaban moviendo las cosas cuando escuchan, no sé por qué no lo escucharon la primera vez y se ve que está grabando así el hombre, que hay algo dentro del espejo. Entonces lo rompen y ¡oh sorpresa! Está la llave de la cajita que encontraron. Entonces, no sé cómo sellaron el espejo ahí adentro de la llave, pero bueno, lo rompen, encuentran la llave y ahora sí abren la cajita. Lo que encontraron en esa cajita fue... Un, ya saben, esta planchita de la ouija como medio quemada Un mechón de cabello, otra llave y un collar Lo cual nos da spoilers, esto lo subieron hace dos días de cuando yo estoy grabando este video Los cual, Lo cual nos da spoilers de que van a encontrar otra cajita u otra puerta u otro objeto Y que esta llavecita, segunda llavecita que encontraron va a abrir lo siguiente que van a encontrar no lo sé, Rick. Eh, tienen un link de un link tree de que te lleva pues, a un montón de otros links. Y ahí tienen un canal de YouTube que todavía no sube nada, pero a mí se me hace que de aquí pues, se van a lanzar para allá. Y tienen su Instagram, que curiosamente en el Instagram me metí y dice, ay, todavía no subimos nada, pero próximamente vamos a publicar contenido, porque es súper exhausto eh, ser la pareja más como embrujada de TikTok. Entonces, bueno, esto a mí me suena a que pues es puro contenido Aprovechando, y digo, pues se me hace una buena idea de entretenimiento Que pues ellos restauran casas súper antiguas Pues es obvio que yo creo alguna vez encontraron objetos A lo mejor este sí es armado, pero en base pues a otras experiencias que les pasó No sé ustedes cómo ven Vamos a ver los siguientes videos Si encuentran otra cajita o así Definitivamente pues sí está eh, como, pues sí, planeado Se me hace como mucha coincidencia que... Oh, encontramos esto, oh, pero las, el siguiente video para que lo vean ya encontramos cómo hacerle, pero en ese encontramos lo siguiente y así no sé si me voy a explicar, no sé ustedes cómo ven. Pero bueno, fantasmitas, díganme en los comentarios si ya habían visto este caso, si les gusta, si creen lo mismo que yo, les digo, no, yo no lo sé Rick, pero bueno, a mí le doy más a que es contenido nada más. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando mil besos y muchos abrazos. Bye.